pues a, ahí dejo esa muy breve este, semblanza curricular, y me disculpo de haberla recortado tanto, el doctor Cerna va a presentar el tema de violencia regional y movimiento de afromexicanos en la montaña y costa chica de Guerrero y de Oaxaca. Doctor Cerna, eh, muchas gracias por seguir colaborando con nosotros, por su presencia, eh, su paciencia también y su... Eh, colaboración con nosotros muchas gracias bienvenido buenas tardes pues muchas gracias por la invitación por supuesto que siempre vengo acá con, con mucho gusto eh, tratando de aportar algo en relación a bueno, una temática que por lo general eh, del agua cual generalmente se habla un poco es una temática de con los autodescendientes que sobre todo en nuestro país en México no se le da la visibilidad suficiente eh, incluso en la primaria muchas veces ni siquiera se menciona que en México hubo Buena cantidad de esclavos traídos, esclavos negros traídos a través de la migración forzada, a través de la trata negrera llamada así. Este, y, y que parte de nuestra historia tiene que ver con esta población que contribuyó mucho en a la construcción de este país. Y que pues es una enorme injusticia y una deuda que aún seguimos teniendo por no reconocer la contribución que hemos tenido a esta población. Afrodescendientes no los hubo no principalmente en las costas, pero si uno revisa bien la historia de que estuvieron presentes en lo largo y ancho de nuestro país, que es parte de nuestro mestizaje, y siempre que se habla de mestizaje en México se piensa en español indígena pero resulta que ese mestizaje no es el único, en nuestro país hubo otro tipo de mestizajes, inclusive hubo regiones de nuestro país, o existen regiones en nuestro país, donde el mestizaje mayoritario no es el de indígenas y españoles, es el de indígenas con población negra. Pero como históricamente eso no se señala, no tenemos mucha conciencia de eso, y además, como se convirtió en un estigma el ser negro durante la colonia, eso se fue dejando de lado y había que blanquearse de alguna manera y el mestizaje sirvió como un proceso de blanqueamiento. Así como ya hablaba eh, Gaia, ¿no? Eh, no solo a partir de, de decisiones individuales que por supuesto estaban presentes, o colectivas, sino también que fueron auspiciadas, incluso a veces pues, eh, con, eh, de alguna manera provocadas para, para que se dieran ese tipo de mestizajes. ¿no? Entonces, eh, ya no tenemos la percepción de que eh,